Tres características de una persona resiliente. Hola corazones, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de las Hermanas Tecles. En este vídeo les voy a hablar de cómo desarrollar una mentalidad de resiliencia después de una adversidad, de un secuestro, de una desaparición de un hijo y tres características de una persona resiliente. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a verlo! Corazones, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en nuestro canal. Para todos los que no me conocen, soy Magdalena Tecles, una servidora. Fui insultada, humillada, traicionada, despedida, extorsionada, maltratada, violada y amenazada de muerte. Y voy a seguir compartiendo contigo día tras día, libro tras libro, curso tras curso, <risa> vídeo tras vídeo los mejores trucos, tips y consejos de resiliencia que van a llevar tu vida a otro nivel. Lo único que te pido a cambio, tú como todos los que compartimos nuestro conocimiento altruistamente, es que me des un like, que comentes, te suscribas al grupo de Facebook Más Resilientes de Desaparecidos... Y que apliques día tras día los mejores hábitos de resiliencia que te voy a compartir y que van a llevar tu vida al siguiente nivel. Corazones, para todos los que no lo saben, una persona resiliente, una PR, es una persona que ha pasado una situación estresante y traumática en su vida. Y que después desarrolla la capacidad de observar y asimilar nuevas formas de hacer las cosas. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, como un secuestro, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas incluso. Una PR, una persona resiliente, comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Ha adquirido la tenacidad de recorrer un nuevo camino. Y ejercita diariamente, te lo juro, la autoindagación necesaria para aprender a desarrollar una madurez emocional que la lleva a estar en un estado de paz, un estado de dirección, un estado de propósito y ser un regalo para ser un regalo para los demás. La resiliencia es el paso de trauma a transición y a triunfo. Por ejemplo, yo he vivido el secuestro por dentro, me esforcé por dejar de llorar, trabajé mis metas, y hoy procuro mantener encendida mi luz e inspirar a otros a vivir la misma bendición a través de mis libros y mi curso en línea ABC para mamás de desaparecidos. Aprende cómo volver a dominar tu vida. Ahora que ya hemos entendido lo que es una PR y cómo debe de ser la mentalidad de una persona resiliente, ¿qué te parece si entramos directamente en el tema y desarrollamos las tres características básicas de una persona resiliente? Primera característica. Aceptar que hay cosas que no se pueden cambiar, llenos de sabiduría. Por ejemplo, acepto que a mí la vida me ha salvado de grandes males. El 80% de nuestra actitud en la vida es mental, por lo, que, por lo que somos lo que pensamos. Si queremos mejorar en cualquier área de nuestra vida, financiero, emocional, profesional, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Comenzando por creer que todos podemos y que la vida nos sostiene. Esa es nuestra verdad colectiva. Mi hijo León sigue en paradero desconocido y no hay nada que pueda hacer. O quizás sí. ¿Qué piensas? Si yo estoy libre, es obviamente porque la vida me quiere libre. Entonces, una persona resiliente se pregunta... ¿Qué puedo hacer con la libertad que tiene? ¿Qué puedo hacer con los recursos que tiene? Hoy existe, por ejemplo, YouTube. Por eso se me ha ocurrido hacer este canal. Porque me daba cuenta de que ya no podía subirme a los escenarios para inspirar a otros. Pues me adapto a los nuevos tiempos. Eso es lo que hace una persona resiliente. ¿Cómo te adaptas tú a los nuevos tiempos? ¿Qué, ves, qué recursos ves tú hoy que podrías usar? Coméntamelo y anótatelo en tu cuaderno de trabajo. A mí me encantan los jóvenes porque suelen tener el deseo de soñar con mayor frecuencia que las personas adultas. Imaginar un mundo mejor, tanto en el planeta como un mundo mejor para tu negocio, para tu familia, para tus hijos. Eso es un motivo para seguir, no es un motivo para sentirse débil, ni para desfallecer. Una PR vive en el momento presente, acepta las cosas como son ahora e introduce prácticas culturales que interrumpan la reproducción de la violencia y favorezcan la, re la reparación del tejido social. En mi tierra, por ejemplo, se dice, ¡ay, ni perdón ni olvido! Eso solo prolonga la violencia, prolonga la amargura, prolonga la ira. Una PR deja de ser víctima de las heridas del pasado. No se meten en hostilidades. Al contrario, crean interacciones sociales presentes. <risa> Por ejemplo, una chica que asistió al curso me dio las gracias el otro día porque dijo que pensé que nunca más me volvería a entusiasmar con algo cuando mi hermano desapareció. Y gracias al curso aprendió a entusiasmarse otra vez, a planear su vida, a crear metas que entusiasman. Vamos a ver, pues es que es algo humano. Todos queremos una vida pasional, una vida plena, relaciones de conexión con conversaciones estupendas, mucho dinero, sexo fantástico, mucho sexo y toneladas de diversión. Pero depende de ti dejar atrás lo que está detrás y salvarte de grandes males de cara al futuro. Mientras estoy grabando esto, me acaba de entrar una burbuja del chat de Facebook del programa de mentores al que estoy apuntada. Fíjate, alguien proactivo. ¿Te das cuenta? ¿Qué haces tú? para mejorar tu situación, para salvarte de grandes males de cara al futuro. ¿Tienes toneladas de diversión aunque tengas una persona desaparecida? ¿Ríes? Los animales no saben reírse, los humanos sí. ¿Sabes que es sano y, y, y, y, y, y suelta endorfinas y dopamina? ¿Tienes conversaciones estupendas? ¿Tienes una vida pasional? ¿Relaciones de conexión? Segunda característica. Una PR sabe que nunca es demasiado tarde para decir lo siento. Así es, el car Así es el carácter de una mujer inteligente. Así es el carácter de un hombre inteligente. Se salva de esa generación perversa. Como madres que somos de desaparecidos, sabemos que los secuestradores también son seres humanos. También son hijos. Y se merecen ser amados. Si mi hijo hiciera algo malo, ¿yo quisiera que lo perdonaran? Desde <risa> luego que sí. Una PR quiere servir y proteger a la siguiente generación, como hacen las madres. La vida ya los juzgará. El sabio evita juzgar, evita problemas físicos, evita cualquier actividad que perturbe tu paz. Los sabios una vez fueron gente ordinaria, de hecho, que hoy están creando extraordinario amor. Perdonan para deshacerse de esa amargura, de esa ira, para deshacerse de ello. Pues han sufrido ya tanto que evitan dañarse. Las críticas les rebalan, resbalan. Perdón. Es una actitud consciente que toma una persona resiliente, que te libera. Perfecta resiliencia te libera. Se arrepienten y eligen de nuevo. Saben que pueden perdonar todos tus pecados. Es el curso de milagros. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Por eso también reconozco en, tu, en ti tu perfecta impecabilidad. Perdonar es entender que hay un dolor que hiere, pero hay un dolor que cambia, un dolor que cura. ¿Decides curar? ¿Cuáles son las espinas que tú mismo te pusiste y que sigues poniéndote todos los días como si fuera la capa de Superman? en vez de ponerte de verdad una capa de superman. Piénsalo. Y tercera característica. Una PR deja de lamentarse y hace algo. Vive conscientemente y encuentra la manera de escaparse del miedo y de la ira. Es decir, como una leona, se lame la herida y se esfuerza por ganar la próxima vez. Tiene un motivo para estar vivo y el dolor la cambia. Como familiares de las víctimas que somos, sabemos que si decidimos no ser víctimas, no lo seremos. Comprendes que estás sano cuando ofreces curación. En tu hermano te reconoces a ti mismo y así te das cuenta de que eres pleno. El curso de milagro lo dice, no hay milagro que no puedas dar, pues todos te son dados. <risa> ¿Quieres que el mundo esté mejor y que no haya tanta violencia? Mediante los santos regalos que damos no son devueltos con creces. Una persona resiliente tras una desaparición forzada hace que valga cada día, planea su vida, su día, su semana, sus años. Pues ha entendido que si el otro se encuentra inmerso en el pecado, tú también lo estás. Si tanto por ese lado como por el otro, si ves luz en él, es que te estás perdonando a ti mismo. Y aparte de lo que haga el otro, una persona resiliente planea su vida. ¿Tienes donde reclinar la cabeza? ¿Cuáles son tus frutos? Por los, ya lo sabe, por los frutos los conocéis. ¿Cuáles son los frutos por los que se te conocen? ¿Qué habla la gente de ti por ahí? ¿Tienes fe de que vuelva? Dice el proverbio que las dádivas abren todas las puertas al hombre y le dan acceso a la presencia de los grandes. Haces algo para que vuelva? Y si sí vuelve. ¿Tú sabes que cuando vuelva será como un pajarito con las alas rotas que habrá que cuidarlo y amarlo? ¿No crees que podrás cuidarlo y amamantarlo mucho mejor a ese pajarito herido tuyo si tú estás fuerte, si tienes una economía decente, si tienes una casa decente, si tienes conexiones eh, positivas y poderosas? ¿Qué piensas? Más estrategias disponibles en Amazon en ebook. Y en físico Como ves, realizar un estudio más exhaustivo de las tres características básicas de una persona resiliente tras una desaparición forzada, es mirar un poco tu vida y tu entorno y contestar todas las preguntas anteriores de forma concreta pero detallada. Como siempre digo, hacerlo en un cuaderno de trabajo te ayudará a hacer tu análisis. Un apunte, no te desesperes mi niña. Lo digo por propia experiencia y porque lo he visto en muchos de mis alumnos. No te desesperes. Esto es un análisis íntimo que quizás nunca hayas hecho en tu vida, de tu vida. Sigue tu corazón y dale alas a tu imaginación. Que esta vida hay que vivirla y no venden vida en el súper, como dice José Mujica. Y con este análisis vas a tener, obtener muchísima claridad y seguridad. Fíjate, te voy a compartir una cosita que me ha llegado del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Es un manual de ayuda para las víctimas de secuestros. Se titula No estás solo. El camino del secuestro al empoderamiento. Y te quiero leer aquí un párrafo que es la carta de los autores. Los autores son niños y adolescentes que fueron secuestrados. Y dicen aquí, este libro fue creado para y por supervivientes del secuestro, con la orientación y asistencia del Departamento de Justicia. Contamos nuestras historias porque esperamos que te ayuden a creer en ti mismo y darte esperanza para el futuro. Queremos que sepas que lo que te sucedió es tu historia y puedes contarla si quieres, como quieras, cuando quieras y a quien quieras. Siempre debes recordar que el secuestro no fue tu culpa. Sobreviviste a algo que estaba fuera de tu control. Puedes retomar el control, que es lo que predico yo siempre aquí. <risa> y en el proceso salir fortalecido. Tu vida es diferente ahora hay una nueva normalidad. A eso nos referimos cuando hablamos del camino del secuestro al empoderamiento. Es el camino que recorres mientras sanas y creces y aprendes a retomar las riendas de tu propia vida. No podemos decir con exactitud cómo deberías avanzar, pero podemos decirte que tu experiencia no tiene por qué destruirte la vida. Nuestra esperanza es que nuestras palabras te den aliento e ideas sobre dónde comenzar. Lo más importante que debes recordar es que tienes una vida por delante y que puede ser lo que tú quieras. Eres un superviviente. Esperamos que elijas seguir teniendo esperanza, avanzar y recuperar tu alegría de vivir. Cuídate. No seas demasiado duro contigo mismo. El camino llevará tiempo, pero lo lograrás. Bienvenido a casa. Y abajo con las firmas de, de los adolescentes. ¿No es bonito? Eso es lo que trato de hacer con mi canal también. Y con todas mis cositas. Te dejo entonces con estos deberes para que disfrutes este nuevo redescubrimiento de la persona más importante del mundo. Que eres tu mismo corazón. Espero que te haya quedado súper claras las tres características concretas que debes de seguir en tu negocio y en tu vida personal para convertirte en una persona resiliente y desarrollar una mentalidad acorde. Coméntamelo en nuestras redes sociales y aplica estas súper estrategias de PR que te acabo de compartir y que van a llevar tu vida al siguiente nivel. En el siguiente vídeo te voy a hablar de cómo desarrollar una mentalidad de resiliencia y las tres estrategias básicas de una persona resiliente para dejar de estar insegura. Así que corazón, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!